El presente trabajo lleva por título Recursos para la educación inclusiva en el taller de cerámica. Este desarrolla un recurso didáctico desde el contexto arte terapéutico de la manipulación de arcilla y se plantea como una experiencia concreta de aprendizaje que puede enriquecer el currículo formativo en centros docentes de educación especial o en unidades específicas de educación especial de centros ordinarios que dispongan de instalaciones para la práctica de la cerámica artística realizado por Antoni Miquel Morro Mas, escultor, docente e investigador predoctoral de la Universidad Politécnica de Valencia. El avance hacia una educación inclusiva plena, encaminada a una mejora en el aprendizaje del alumnado con necesidades educativas especiales que permita apoyar y estimular su desarrollo en un contexto de máxima participación e integración, pasa por una adaptación de los contenidos curriculares con el fin de lograr los objetivos educativos establecidos con carácter general consiguiendo, de esta manera, una mayor calidad de vida en los ámbitos personal, social y laboral. Sin embargo, las investigaciones más recientes se han centrado en analizar posibilidades de adaptación en áreas instrumentales como lenguas y matemáticas, y no son frecuentes estudios o propuestas curriculares en el área de la expresión plástica para este tipo de alumnado. Por ello, el presente trabajo desarrolla un recurso didáctico para el fomento de las artes plásticas en la educación inclusiva, en este caso desde el contexto arte terapéutico de la manipulación de arcilla. La realización de piezas de alfarería tradicional como cuencos o platos en alumnado con necesidades educativas especiales ha venido desarrollándose tradicionalmente a partir del pellizco de bolas o la unión de churros de arcilla, evolucionando progresivamente en dificultad con el conformado en moldes de escayola y el uso del torno manual o eléctrico. En este caso proponemos una alternativa para la realización de platos que podrá complementar las técnicas mencionadas. Para ello contamos con materiales de fácil adquisición, como cajas de cartón, que podrán utilizarse indefinidamente y adaptarse a las distintas capacidades e intereses del alumnado. Empezaremos enunciando los materiales necesarios. Cualquier elemento que permita su utilización como molde nos servirá para la realización sencilla de platos de distintas formas y tamaños. En nuestro caso, utilizaremos cajas de cartón. Las cajas de frutas son muy útiles por su consistencia. Recortaremos su superficie según la forma que deseemos obtener, dejando siempre un margen que permita su consistencia estructural. También podemos recortar su altura si queremos que la base de los platos sea plana. Para la realización de las planchas de arcilla utilizaremos rodillos sobre listones, siendo estos últimos los que nos darán el grosor de las planchas. Conviene utilizar una base porosa en la que no se pegue la arcilla, en este caso una chapa de madera. A continuación describiremos el procedimiento seguido. Empezaremos amasando la arcilla hasta obtener planchas de un grosor uniforme. Lo hacemos en sucesivas pasadas, utilizando el peso del cuerpo y manteniendo el rodillo sobre los listones. La caja colocada al lado nos indica la medida necesaria de la plancha que necesitamos. El amasado del barro favorece la disociación segmentaria de la mano. Asimismo, alumnado con alteración de conducta puede encontrar en este proceso, un buen momento para descargar energía. Si lo deseamos, podemos utilizar una multitud de elementos para dar textura a nuestras creaciones. Por ejemplo, es habitual disponer en los talleres escolares de algunos salvamanteles de plástico. El alumnado suele mostrarse receptivo a esta intervención, que produce resultados llamativos e inmediatos. Con la plancha de arcilla masada en su tamaño adecuado, colocamos encima el salvamanteles. Presionamos suavemente con el rodillo y obtenemos la textura en relieve. A continuación trasladamos la plancha de arcilla al molde. Esta operación debe hacerse con tiento para no estropear la textura ni la plancha y puede ser un buen momento para trabajar el apoyo mutuo. Con la plancha en su lugar, Presionamos suavemente la arcilla para favorecer la concavidad del plato. Es un buen momento para trabajar la sensibilidad, ya que una presión excesiva arruinará el buen trabajo. Para terminar el conformado del plato, cortamos su contorno con una espátula sin filo, dejando un pequeño margen de seguridad. Una vez seco, podemos sacarlo del molde y quitar las rebabas producidas por el corte con un paño húmedo. En esta imagen vemos un plato ya bizcochado, conformado con una caja a la que se ha recortado un hueco cuadrado. La utilización de texturas puede resultar especialmente sugerente para el alumnado con discapacidad visual. Para resaltar las texturas utilizaremos esmaltes que coloreamos nosotros mismos con óxidos. Cubriremos la superficie total o parcialmente con los colores que nos gusten. En la decoración cerámica, la utilización de óxidos y colorantes, a diferencia de los esmantes comerciales, permite una utilización intuitiva del color similar a otros procedimientos pictóricos. Al estar el plato ya bizcochado, podemos quitar el excedente de óxido pasando una esponja húmeda por la superficie, con lo que resaltaremos su relieve. Vemos el aspecto del plato después de quitar el excedente de óxido. Antes de hornearlo, nuevamente podemos cubrir su superficie con esmalte transparente, por ejemplo, utilizando pistola o aerógrafo. Algunos ejemplos de platos terminados con este proceso. Este será un buen momento para que el alumnado pueda comentar todas las fases del proceso de conformado de su obra, los materiales, herramientas y técnicas utilizadas y su inspiración. En definitiva, evaluar las dificultades encontradas y en los aprendizajes adquiridos. En conclusión, si habitualmente se ha recalcado que el uso de la expresión plástica en alumnado con necesidades educativas especiales tiene su fundamento en el proceso creativo y no en el objeto final, también es cierto que la obtención de resultados estéticamente significativos supone un mayor beneficio, permitiendo el goce y la satisfacción por el logro conseguido y favoreciendo la confianza, la autoestima y el sentido de realización personal.